Ya no sé ni qué escribir. Esta la hice por ti, por las veces que sufrí. Noche buena, no tan buena. Y cicatrices que aún me queman. Navidad en soledad, al fin del año acabará. Voy a lo que me dio Santa. Le pedí una Santa, me salió diabla Como el cielo es una señal, que siga tu camino, no mire atrás. Fucking Navidad. Noche cool, noche real, la la la la la Quinta vida Fumo y fumo sin parar La nico ayuda a mi no Noche cool, noche real